Bueno, estamos todos, aunque sea antes de la hora. Yo creo que vamos empezando, ¿no? Eh, y así tengo más tiempo, por si queréis hacer preguntas. ¿Os parece bien? Sí, sí. Bueno, pues nada. Preséntame. Bueno, hackers, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, voy a hablar de esto, que no tiene nada que ver con lo que ponía en el programa, pero ya, ya lo sabíais, ¿no? Que iba a hablar de esto. Realmente se tiene que ver con lo que, con lo que ponía en el programa, pero de otra de otra manera, ¿no? Está un poco alto el micro, ¿me lo bajas un poquito? No, no quería hablar de, de vulnerabilidades en aplicaciones web, ni de, ni de buenas prácticas, ni demás, pero sí un poco de todo teniendo en cuenta lo que pues lo que ha pasado este este está muy alto el micro necesitaría que me lo bajaras porque me, me retumba demasiado ay sí así un poquito mejor bien así un poquito mejor lo que ha pasado este año con, con el tema de Cambridge Analytica y lo voy a contar pues de una manera para que para que no lo veáis como una forma de que yo os esté diciendo que algo es bueno o que algo es malo sino yo solamente traigo aquí detallitos para que los tengáis en cuenta a la hora de construir vuestras vuestras aplicaciones web, vuestros sistemas informáticos, para que veáis si lo estáis haciendo correctamente en todos los casos. Así que vamos a hablar de esto, de, de datos, ¿no? de lo que tienen que ver los los datos en las aplicaciones web en el mundo en el que vivimos hoy en día, en el mundo de, de Cambridge Analytica, pero que es también el mundo de la inteligencia artificial, es el mundo del Big Data, es el mundo del Cloud Computing, es el mundo de los hyperscales es el mundo de cuasi de los ordenadores cuánticos dentro de, muy, de unos añitos. O sea, un mundo donde la tecnología permite hacer cosas que hace 10, 15 años eran, eran impensables. Y en el corazón de todo esto, los datos. Y, lo primero que quiero que quede claro es que los datos son buenos. O sea, no es una charla para demonizar los datos, ni tengo una visión negativa de los datos, ni tengo una visión negativa de, de la tecnología. De hecho, llevo años trabajando en seguridad y yo le pido a todos los que trabajan en seguridad que por favor, cuando den consejos de seguridad, nunca utilicen el término no, porque parece que somos los malos de la película. No, tiene que, no, no debemos ser eh, los malos. Las cosas se crean, y pueden ser buenas o malas. Y los datos son buenos. De hecho, se puede hacer tecnología con datos respetando la privacidad de las personas y haciendo que sea positivo para las sociedades y para los y para los países. ¿no? Yo, eh, a los periodistas, porque siempre que hablamos de datos pues se ponen muy nerviosos, les tengo que hacer una charla. A veces pongo ahí a... ...a Coco para explicarle lo de... ...hola, soy un dato anónimo... ...no, para explicárselo y, y que lo entiendan mejor... ...pero yo creo que todos lo entendéis... ...no no es lo mismo un dato personal... ...que, que son los... Que ...donde está toda la información que apunta directamente a una... ...a una persona... ...que en la mayoría de las empresas eso es sagrado... ...os garantizo que en la nuestra es... ...es sagrado... ...luego tenemos los datos anónimos donde se elimina toda la información personal... ...de, de los individuos... ...luego los datos agregados donde... ...sumamos esa información anonimizada para empezar a entender cuál es la magnitud de gente que se ve afectada por la misma información y luego lo utilizamos para generar herramientas que sacan lo máximo del, pues del Machine Learning o del Deep Learning para generar insight, ¿no? para generar conocimiento, para responder a preguntas utilizando datos. Cosas tan importantes como cuál va a ser el impacto que va a tener en la evolución del aire cuando se cierran unas determinadas calles en el Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Pues eso es algo que nosotros podemos responder modelando el impacto con analítica predictiva utilizando nuestros entornos de Big Data por simplemente cómo se conectan los teléfonos móviles a las antenas. ¿no? Sabemos cómo se mueve la gente sabemos cuáles son los trayectos que hace y sabemos cuáles son las rutas alternativas que van a utilizar en el caso de que haya un corte y cómo eso va a afectar en la calidad del aire porque tenemos eh, con algoritmos de Machine Learning un histórico que nos permite hacer analítica predictiva y saber cuál es el impacto que va a tener el movimiento. Es fantástico. Cosas que antes no, no se podían ni plantear. ¿no? Gracias a, a la tecnología que tenemos hoy en día, y usando los datos, se pueden hacer cosas maravillosas. ¿no? De hecho, los datos nos hacen, eh, nos hacen felices cuando alguien sabe cosas de nosotros. Nosotros estamos felices cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros familiares, que son la gente que más datos sabe de nosotros. Vamos al bar, donde está el camarero que más sabe de nosotros, que nos pregunta por la familia, que nos pone el café porque sabe exactamente cuál es el café que nos gusta, etcétera Y en los servicios donde más nos conocen y utilizan esos datos, pues más felices nos sentimos, ¿no? Os estáis a gusto con Netflix, y incluso os cabreará que alguien utilice vuestro usuario de Netflix para ver sus putas películas, ¿no? películas en tu perfil, ¿no? ¿Cuántos os cabréis cuando os hacen esto? ¿No amigos, no? A mí, si no me salen pelis de superhéroes, estoy mosqueado, ¿no? Que me salga Anastasia es por las niñas. Esto ya no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Y en la derecha, Instagram, ¿no? Pues yo veo gente de ciclismo y tal, de deportes, pues me salen las recomendaciones que te salen en, en el Instagram. Es guay. De hecho, nos sentimos más a gusto en este tipo de, de servicios. Nos gustan les cogemos cariño, nos enamoran. En otros donde no es así nos sentimos peor, ¿no? Yo me siento mucho peor en Twitter, donde me dicen cosas como el aire drogadito que te da ese gorro te queda muy bien, ¿no? Tío, ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio, tío? No. La culpa es suya, eso me lo iba a quitar, ¿no? Algunas cosas de ¿llevas el gorro de lana cuando vas a la playa? Gracias. ¿no? Ya lo deberías saber, ¿no? Bueno. Los datos son buenos y nos hace más feliz estar con personas y con servicios que saben datos de nosotros, pero que los utilizan para nuestro bien, para nuestro bienestar. Y eso es, eso es importante. Lo cierto es que en Internet se ha generado un negocio con los datos, un negocio muy lucrativo y un negocio pues, que ha hecho que las principales empresas eh, de, en valoración eh, bursátil, en valoración de capital, sean algunas que tienen un negocio de datos muy masivos. ¿no? En el caso de, de las empresas que se dedican a hacer esto, simplemente ads, ¿no? los, los ads relevantes. Este me encanta ¿no? el, el anuncio. Bueno, pero sí, ¿no? esto es así. El, esto es el negocio de, de algunas compañías. Esto es el, el de revenues de Facebook del año pasado. son En el 2017 son 40, 40 billions, ¿no? lo que tenéis ahí en, en revenue. Y mola porque son... Eh, advertising eh, 39.942 Y 711 en Payments and others No sé qué les pagarían ¿no? Pero el negocio es muy lucrativo Tened ¿Sí? en cuenta que, que es Facebook eh, hace su negocio En base a Whatsapp Que es una aplicación gratuita Instagram que es una aplicación Gratuita todavía Bueno el, Facebook, el Whatsapp ahora está sacando algo para empresas Pero básicamente gratuita Y Facebook que es un servicio gratuito ¿vale? Entonces en, en, en, su negocio es saber mucho y ponerte ads relevantes, ¿no? Y es muy lucrativo. Son 40 billones. Una compañía como Telefónica, con presencia en 20 países, dando conectividad a 350 millones de, de personas en todo el mundo, factura 52. O sea, es un, una idea de una composición. Y si llamamos a algunos como, como Alphabet, ¿no? Alphabet tiene, bueno, es bastante el 99,99 ,99, viene de, de, de Google y son 110 billones, ¿no? 110 billones. En, en relevant ads que es un negocio muy lucrativo como ¿no? podéis imaginar bueno algunos tienen menos como es el caso de twitter pero me maravilla esto esto es la si tú eres un anunciante y quieres poner un anuncio en, en twitter las opciones que te salen son estas puedes poner un tweet en, en frente de gente que desayuna Los frosty de kelo mini no y ahora vas y averiguas cómo consiguen esos datos bueno, no hay magia, hay un negocio por detrás de todo esto. Ahí lo veis que salen Provided by Datalogic, son, son grandes agregadores de datos, son data brokers que compran datos a Casco Porro, a aplicaciones móviles como las que tenéis instaladas en todos vuestros teléfonos móviles, a empresas del mundo físico, como hoteles, que te ponen una lista de cosas y hay checkbox, hay inscrito, a supermercados, a cosas que pasan en el mundo físico. Tarjeta de crédito, número de teléfono. Con esos dos o tres datos más ya saben todo de ti, ¿no? Correo electrónico, tarjeta de crédito y número de teléfono son tus tres identificadores y ya todo sabe de ti, ¿no? Bueno, esos son los negocios. Son negocios legítimos, todos lo conocéis, sabéis que existen y aceptáis ese negocio cuando utilizáis los servicios gratuitos. No hay ningún problema. El problema es cuando los datos pueden ser utilizados para manipular a las personas o pueden ser utilizados para cambiar el curso de la historia. Ya, fijaos, ¿eh? Pero los datos pueden ser utilizados para cambiar el curso de la historia. Y algo con, tan sencillo como contar mentiras, si lo haces con Cloud Computing y con Big Data en medio de una elección de un presidente de la primera potencia del mundo, o en medio de un referéndum por si una de las principales potencias se tiene que salir o no de Europa, pues te puede cambiar el curso de la historia y hacer que se afecte a todos los que estáis aquí sentados, ¿no? que es el caso de las, de las fake news. Y esto de las fake news no es nada, no, es la propaganda, ¿no? Llamaban propaganda política, propaganda militar, ¿no? Recordáis que se, se echaban panfletos con información cuando había guerras para hacerlo, siempre se ponía lo de las radios, ¿no? Para dar información que te interesaba. Bueno, pues ahora esto lo lo hacemos por internet. Porque cuentan las leyendas que hay gente que retuitea sin haberse leído la noticia. <risa> Fijaos, ¿no? O que comparte. O sea, si a muchos le ponen algo que quieren leer, como este tío que es muy malo, ha matado a un gatito, lo va a retuitear. Porque no quiero informarme. Lo que quiero es que pase lo que yo quiero que pase. ¿Vale? O sea, quiero que pase lo que yo quiero que pase. Ya está. Y con, jugando con esto pues se pueden hacer cosas chulas, ¿no? Tú puedes seleccionar, si tienes bien perfilada a la población, puedes seleccionar cuál es la noticia que se van a comer con patatas, porque lo están deseando, están ávidos de comerse esa noticia con patatas que tú le vas a cocinar y utilizando Big Data, utilizando Cloud Computing, haces un ataque masivo a esos perfiles solo en concreto para que expandan la noticia, ¿no? Incluso nos creamos web como falsos periódicos, utilizando marcas que están que se parecen a las que utilizan otros y tal. Y todo esto a coste de casi de cero, ¿no? como la nube, paper use, y pudiendo hacerlo de manera masiva y rápida, ¿no? Y eso le puede cambiar el curso de la historia. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las fake news para que esto tenga impacto? ¿De verdad? Pues tener muy bien perfilada a la gente, saber mucho de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, saber mucho de todos vosotros. Y si tú no estás en las redes sociales, tú no estás tú, no usas la tecnología, no pasa nada. Con que lo sepan lo sepan del 51% de tus compatriotas es suficiente. Vale, o sea que no es una cosa en la que digas, ah, yo me salgo de las redes sociales y a mí esto ya no me afecta. No, vale, no tiene nada que ver con eso. De hecho el caso de Cambridge Analytica es este parrocito que a mí me encantaba de la de la Wikipedia, ¿no? cuando decían que tenían, no sé si eran cuatro o cinco mil datos distintos, ¿no? de más o menos 230 millones de personas de Estados Unidos, fijaos. ¿no? O sea, de cada uno de esas 230 millones de, de personas, ellos tenían miles de datos. ¿no? No, no, no. ¿Lo ponían ponía por ahí? No sé. Ah, 4 o five thousand data points. O sea, con lo cual pueden saber de esos 230 millones prácticamente todo no ¿os acordáis que hablaban de que cuando hubo las elecciones de Estados Unidos, se basaron en una serie que era The Walking Dead ¿no? que era el nicho de votantes de Donald Trump The Walking Dead eh, y a mí me gusta The Walking Dead me la he visto entera eh, pero la, parece ser que era el nicho de votantes de Donald Trump, era la serie de Walking Dead Y a, y a través de eso localizaban a la gente que había que incidirle con noticias para que expandieran la voz de, de Donald Trump ¿no? y, y bueno, pues le salió bien La pregunta es, ¿cómo consiguen estos 4 o 5 mil puntos de datos distintos? Pues bueno, pues por supuesto, muchos... Eh, comprándolos, ¿vale? otros utilizando APIs inseguras, otros haciendo web scrapping, como seguro que muchos conocéis, otros aprovechándose de, de leakages que se producen por fallos de seguridad, etcétera, y otros simplemente pues, por, por pequeños fallos que tienen los servicios de internet, y ahí es la clave. ¿no? ¿Cómo, corre, ¿Cómo cogen estos datos y cómo debéis hacer vosotros la tecnología pensando en eso? Pensando en que hay una banda de pájaros que está intentando sacar hasta el más mínimo detalle de vuestros sistemas, de vuestras aplicaciones. Y que si no lo hacéis pensando en eso, pues simplemente seréis una piececita más dentro de esos 4 o mil puntos de entrada que utilizarán estas, estas empresas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está aquí claro? Vale. Cosas importantes, ¿no? Cosas importantes. Cosas como la... La localización, este es uno de los datos más, más importantes. Hay una charla que tenéis en internet que se llama You Are Where You Are, la, la hice hace dos años, donde explico esto en detalle, ¿no? Pero te explico cómo se puede coger, pero se puede coger de muchas maneras. La localización una aplicación te la puede coger simplemente por el patrón de descarga de la batería de tu teléfono móvil. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque saben cuál es el... los, las, los teléfonos móviles modulan con más o menos potencia la señal de telefonía en función de lo cerca o lejos que están de la antena, entonces, por las ciudades se crean patrones de descarga de batería, si te mueves de una determinada manera. Si tienes un determinado patrón de batería, te de descarga de baterías es que te has movido de una determinada manera dentro de la ciudad. ¿no? Entonces, cualquiera que acceda a tu batería, al, al cual es el consumo de batería que tienes, puede estar generando ese patrón de descarga de batería y sabiendo dónde estás. ¿Vale? Por ejemplo, pero hay muchas más formas, ¿no? Si tiene acceso a la Wi-Fi, pues la Wi-Fi con base de datos de Word Driving, que es como lo hace Google o como lo hace, como lo hace Apple, etc. ¿no? Hay muchas maneras. Pero si sabes dónde estás, sabes dónde vives, sabes dónde vas de vacaciones, dónde trabajas, dónde vas de compras, si vas andando en coche, en bicicleta, si haces una combinación, si vas en el skateboard, como yo, y te matas, eh, dónde has aparcado el coche, ¿no? O haciendo combinaciones, cuando vas a cenar el servicio de Apple este que te, te avisa en el, en el iOS, ¿no? Vas, detecta que vas en modo... Velocidad coche, que te paras, velocidad andando, entras en una ubicación que curiosamente está en una base de datos de point of interest con un restaurante. Estás un periodo de tiempo que va entre 30 minutos y 2 horas y al salir te empiezas a mover andando y dice el iPhone. Estás buscando el coche. Tu coche está te... A ver, esto, ¿a nadie le ha salido esto de dónde Sí, no, es muy típico. Pero también, si miras a qué hora, se sabe dónde duermes, dónde comes, dónde cenas, cuál es tu actividad diaria. Todas las tiendas, todas todas las que visitáis, absolutamente todas, no importa de qué, todas lo saben. Si tu casa de alquiler está comprada, porque eso se hace utilizando bases de datos públicas del registro, etc. Se puede saber si eres rico o pobre por el tipo de casa, si eres un buen target para el mundo del cibercrimen, a qué compañía trabajas, si eres un buen target para esa compañía de trabajo, las visitas que haces, con quién te relacionas, si visitas a alguien en la cárcel, si vas a la iglesia, si estás en... En mítines políticos, si fuiste al 15M, si vas a conferencias, si vas al cine, con quién te juntas... Todos lo sabéis, ¿no? Es trivial, ¿no? No hay que hacer Machine learning, ¿no? Para saber cuántos amantes tienes. Se sabe, ¿no? Lo puedes hacer fácilmente. Por eso la localización es uno de los datos que más quieren todas las apps. Lo que es, lo que es, lo que es, lo de hecho, me hace mucha gracia, esto es esto es la política de privacidad de Uber, me encanta la de Uber. Os voy a enseñar aquí, aquí, que lo tengo aquí, la página, la política de privacidad de Uber, para que veáis el mundo donde nos movemos. Location Information, dice, dependiendo del servicio de Uber que utilices y las aplicaciones que tenga la app... Nosotros, we may collect your precinct, um, quizás recojamos tu ubicación precisa o tal vez aproximada a través del GPS, la dirección IP o la, o la Wi-Fi. Dice, si buscáis la palabra may, quizás, en la política, dice esto quizás, dice nosotros vamos a recoger toda la información que creaste, actualizaste, esto quizás... Incluya tu email, tu número de teléfono, tu login, tu contraseña, la dirección donde vives. También cojamos información en background, también puede que cojamos información de tu driver, puede que escuchemos absolutamente todo de ti, ¿vale? Pero es gracioso porque es quizá, o sea, Más bien es si no puedes evitarlo de ninguna manera viva, ¿no? Puedes hacerlo. Claro, lo que la gente tiende a pensar es... Bueno, es a lo mejor, a mí no me va a tocar, ¿no? A mí por qué no... Ah, ¿Qué le importa, no? Bueno, la, la política de Uber es para... Para analizarla, ¿eh? Dice, dice quizá asociemos, te asociemos con el nombre de una persona. <risa> muy divertido. Bueno. Así que, cuidado con las apps que tenéis. Y si guardáis información en una aplicación web que tiene que verla con la localización, como por ejemplo la IP de conexión, es algo muy valioso para, para la gente. Otra cosa que también es graciosa es... Todos se analizan, o sea, absolutamente todas se analizan y cualquier información es útil. Y si tienes un fallo de seguridad, pues te va a haber afectado. Este es un caso muy curioso que publiqué en mi blog de un sabalote. Le, le chatea a una persona que no sabe quién es y no está en sus contactos y le sale por ahí y al minuto entra en Facebook y se la recomienda. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo único que ha pasado es que pues, Facebook está analizando cuáles son tus conexiones por WhatsApp y te genera recomendaciones, está utilizando esos puntos de datos. Para, para el otro lado otro que a mí me gustaba mucho poner antes y que a la gente se lo traía al payo es el caso de Gmail sabéis que Gmail se leía el correo hasta hace año y medio cuántos de vosotros tenéis Gmail de hace más de un año y medio Dios, la sudaba un cacho no, todos, no. <risa> había un anuncio que este que hizo Microsoft lo voy a poner porque es muy divertido el de Gmail más <risa> A ver, está en el... Es, es tuyo, ¿eh? Está bien puesto No está saliendo por HDMI ¿Lo oyes? ¿No? ¿No te llega? ¿No lo sacas? Tengo ahí correctamente bueno, da igual, no pasa nada. Básicamente lo que hacía Gmail era escanear el correo electrónico para sacar los, las palabras y sacar exactamente con quién estabas poniendo. ¿El correo electrónico? ¿A quién le parece esto una salvajada hoy en día? Pero hasta hace un año y medio a todo el mundo se la, se la importaba, ¿no? Me importaba bastante poco. Vale, lo que buscas, absolutamente todo lo que buscas. Esto es algo que, que sabéis que a la gente le ha empezado a preocupar también. Hoy en día ya puedes empezar a eliminar esa información de Google para quitarlo, pero antes todo lo que buscabas te generaba un perfil de ti. ¿Cómo te conectas? Y esto es algo que seguro que lo cogéis en todas las apps. ¿Cuántos de vosotros cogéis información del user agent y de información del device en vuestras apps? Es algo muy común, no solo por usabilidad y experiencia de usuario, sino también porque te puede permitir evitar fraudes, saber quién está conectando a tu web, que utilice el mismo navegador, que las fuentes que tengas son unas correctas, etc. Ahí cientos de puntos distintos de datos que se capturan hoy en día en los dispositivos, en el navegador del dispositivo en el terminal, para identificar a una persona. Y en las conferencias de, de seguridad siempre hay nuevas técnicas de fingerprinting, ¿no? De cómo hacerlo. Algunas, como el, en, en algunas incluso se utilizan trucos que permiten saltarse. Eh, el Do not Track, en el caso de Google, la Google le cayó una denuncia pero estaba saltando el Do not Track en los navegadores pasándole cookies a los <coughs> anunciantes. Y en el caso de Facebook, con el botón de Like, You Like, o sea, el de compartir en Facebook o de I Like It, que ponían todos los que publicaban una web, una noticia, estaban haciendo que Facebook pudiera saber qué persona de usu qué usuario de Facebook estaba navegando en esa web. Es decir, les estaban traqueando. pero incluso también a gente que no era usuario de Facebook, porque al tener el botón de de like o de compartir, les permitía acceder a información del navegador que estaban cogiendo del web browsing fingerprinting, ¿no? Y se lo están llevando y haciendo ese perfil de tuyo, ¿vale? Y en las apps, igual, nosotros tenemos un servicio que se llama MassApp, que nos dedicamos a mirar, eh, cogemos todas las apps y vemos qué es lo que hacen, ¿no? Qué, qué permisos piden y qué información están usando con esos permisos. Y esta es una de ellas, esta es una, ahí, muy chula, esta tenía un total de 14... Eh, 14 SDKs de captura de datos de anunciantes. Hombre, para gestionar mascotas no sé si hacen falta tantos, ¿no? Eh, la realidad es que todas las apps están cogiendo mogollón de datos. Mogollón de datos de tu dispositivo. Todos esos datos se están recogiendo. Y si vosotros lo estáis haciendo, bien. Hacedlo con. porque, porque sea legal y porque realmente sirva para el servicio, pero además tenéis que protegerlos. ¿Vale? ¿Qué pasa si.? ¿Tú estás recogiendo cualquiera de estos tipos de datos y no lo proteges? Pues que se lo estás poniendo fácil a los malos. Y eso es de lo que os tenéis que preocupar en todo momento. Y hay un montón de pequeños leaks, de pequeños fallos, que a priori no parecen muy importantes. Pero existe un concepto que usamos en, en seguridad informática y en el mundo de los, hack, de los hackers, en hacking, que es, lo tenéis que tener aquí, que es lo de voy a ponizar, ¿no? O hacer que un pequeño leak si lo automatizas de la manera adecuada, se convierta en un gran fallo de seguridad. Hace muchos años, en el año 2006, yo creé una pequeña herramienta con mi equipo que se llamaba Foca, Una chorrada. Y lo único que hacía era coger los metadatos, los metadatos de un documento ofimático. ¿no? Un Word, un Excel, ¿no? que guarda metadatos e información de quién lo ha creado, de la versión del sistema operativo, etc. ¿A qué es una chorrada? Eso es un fallo de seguridad. Pues no debería a priori, no parece. Pues bueno, para nosotros es un fallo gordísimo. Porque si tú coges los documentos ofimáticos que tiene publicado una empresa en su web principal y tiene 3.000 documentos, y de cada uno de esos documentos sacas nombres de usuarios, sistemas operativos, direcciones IP de impresoras en red, nombres de impresoras, fechas de creación, etcétera, Pues sucede que al final puedes hacer eso, pintar la red interna. Incluso cuáles son los usuarios que tienen acceso a las carpetas, compartidas, porque están trabajando con una plantilla que está en otro servidor, etc. De hecho, yo cuando lo presenté en Estados Unidos, en Las Vegas, en la DEFCON, hice la conferencia con una web que era la MDA, que es la Missile Defense Agency, la agencia de misiles americanos, y hoy, al día siguiente, desaparecieron todos los documentos automáticos de la web. No quedaba ni uno. teníamos los habían borrado absolutamente todos. ¿Vale? Ese es uno. ¿Otro? Pues bueno, pues en el caso de, de WhatsApp se montó mucho lío porque sabéis que en WhatsApp tú puedes bloquear a una persona pero un tercero te puede meter en un grupo te puede meter en un grupo y ya te lo desbloqué. Porque a través del grupo sí te pueden enviar mensajes, ¿sabéis? Es una chorrada. En, en Telegram existe una opción de no me puede meter en grupo nadie que no esté en mi agenda de contactos. En WhatsApp no existe eso. Vale, pues nosotros hicimos una tontería, una página web con una sim con una cuenta de WhatsApp y entonces al que quería le creamos un grupo con el que quería y le permitíamos que le desbloqueara o sea Tú estás bloqueado por él Tú me pides a mí acceso Yo creo un grupo Me meto a los dos Te doy permiso del grupo Me salgo yo del grupo Y ya lo puedes hablar ¿A qué es una chorrada? ¿Sí? Bueno, pues esos son pequeños leads Que permiten a un atacante a o automatizar un ataque Y de estos existen montones El más típico Este Uno muy tonto no El de crear una cuenta ¿Cuántas veces habéis hecho Lo de crear una cuenta? Un montón, ¿no? Sí. Y si la cuenta ya existe, ¿qué hacéis? Me dices, un error. ¿A que sí? ¿No? Una cosa muy típica, ¿no? Ay, esta cuenta ya existe. ¿Vale? Y si no existe, eh, pues continúa el proceso, le dejas crear la cuenta. Bueno, pues una chorrada como esta la están utilizando hoy en día para identificar si una persona tiene una cuenta en un servicio. Y si esto te pasa como nos pasó a nosotros en un servicio de seguridad como LATS, estás identificando cuáles son las cuentas que está utilizando un servicio de seguridad. Esto es un servicio de seguridad nuestro. Y ahí lo veis, dice, esta cuenta ya existe. No, esto no puede ser, esto no, no hay que hacerlo. ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la manera de crear la cuenta. Si alguien te pone un usuario, lo que hemos hecho nosotros en todos nuestros sistemas ahora es automáticamente le... Si te pone un correo electrónico de una cuenta y esa cuenta no existe, le enviamos un correo para con un token para que continúe el proceso de registro. Y si esa cuenta existe, te mandamos un correo diciéndole, oye, quiero recuperar tu contraseña. Pero nunca ponemos algo que pueda ser automatizado o que pueda ser hecho con un web scrapping para sacarlo. Porque hay algunos sitios que no son tan curiosos como este. Este es Grinder. ¿Cuántos tenéis cuenta en Grinder? Podéis tener cuenta en Grindr, no pasa nada, ¿no? Es un sitio de ligar. ¿Vale? Bueno, pues grinder Este es en la página web de soporte de Grinder. entonces, pues tú puedes intentar darte de alta entonces tú dices, oye, me he olvidado la contraseña, ¿no? Pues, y yo pongo, por ejemplo, aquí un... Mmm, llama arroba y level path, pero no tener cuenta. Y me dice, si eres un usuario, te mandaremos una contraseña, tal, nada, ¿no? para verdad. Si pones, y no no ha salido nada, ¿no? Lo veis ahí. Si le pongo ahora, admin, arroba, grinder.com, le voy a enviar... ¿Veis? Que sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Es exactamente igual. Vale, si lo vemos como lo tenían antes, cuando yo lo publiqué el artículo y se lo envié, el funcionamiento era totalmente distinto. Es, si no tenías eh, la contraseña, te decía, si no tenías cuenta, te decía no puedes hacerlo y si la tenía, es, te mandamos un correo. ¿Veis el detalle sutil? Bueno, pues esto, si lo tenéis en vuestras aplicaciones, lo que está diciendo a alguien que esté dedicándose a vender datos, a hacer perfiles, es dame mi base de datos, dame toda tu base de datos. ¿vale? Otra curiosa, la de Gmail. ¿Cuántos tenéis Gmail? Gmail, ¿no? Aquí. Bueno, pues Gmail tiene una cosa muy divertida y es las opciones de recuperación que le permite a cualquiera saber exactamente cuál es la marca y modelo de vuestros terminales de teléfono. ¿Cómo? ¿Cuántos habéis sabéis esto? ¿Cuántos no tenéis ni puta idea de esto? Bastante, ¿no? bueno, esto yo lo tengo aquí vamos a hacer un ejemplo rápido así en real, vamos a ir a pastelin.com bueno, alguien me deja su cuenta de gmail <risa> pastelin.com <risa> pastelin y vamos a buscar algún gmail ¿vale? gmail.com a ver qué sale habrá un chorro cientos, ¿no? vamos a coger cualquiera este a ver esta, por ejemplo. Y ahora vamos al Google. El pastelín vale para muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a logarnos. Voy a poner mi correo a ver si existe este. ¿O la borro ya? No, esta ya no existe, vamos a otro. Este de aquí, venga. Tengo algunos buscados, pero lo quiero hacer ahora sí cogemos este. Perfecto. Y ahora no me sé la contraseña. Y ahora le digo, intentar otro modo. ¿Veis que pone ahí? Try another way. ¿Lo veis? Try another way. Venga, dime qué otros modos tienes. No tengo mi número de teléfono. No tengo mi teléfono. No es que. ¿Quieres que te lo mandamos al Xiaomi o te lo mandamos a Desperia? ¿No? A cualquier 720. <ríe> ¿A cuántos creéis que esa información no debería estar así abierta públicamente? O sea, tú imagínate que llegas, das tu tarjeta de visita, a alguien toma mi tarjeta de visita, mis cuentas de los sitios de ligar y los teléfonos móviles que tengo. ¿Vale? Se lo está dando, si le estás dando tu, tu correo para, para eso, ¿no? Bueno, estos son pequeños detalles que tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de diseñar vuestras apps. ¿Vale? Más, bueno, por supuesto los fallos de seguridad que ya conocéis que ya conocéis que no hagan que todas vuestras identidades acaben publicadas en Internet ¿no? el Huffman Pau, que además lo creó un MVP de, de Microsoft eh, pues tiene yo lo pongo ahí, pues tienen 5 billions de identidades publicadas en Internet que es una salvajada es una auténtica salvajada esto, pero luego hay detalles muy sutiles detalles algunos que, que yo utilizo muchos en, en investigaciones y hay uno que le tengo especial cariño que tiene que ver con con un side channel que se produce cuando se hacen consultas a bases de datos, ¿no? que es el tiempo. ¿Vale? Hay algunos leakage muy curiosos. Este es de una base de datos que se llama DBX. No es una base de datos, es un, un front-end para gestionar bases de datos MySQL. Y vamos a verlo en un, una pequeña demo. Veis que qué fácil se lo ponen a, a los malos. Vamos a Google, vamos a buscar. No, inURL DBX. ¿Vale? Este es un frontal, aquí, este por ejemplo. Típico frontal que se pone y cadena de conexión a una base de datos: ¿eh? el driver, MySQL, progress, lo que tú quieras. ¿vale? Entonces, fijaos, esto tiene un leakage simplemente porque cuando se crea la llamada para la cadena de conexión, no ha puesto el timeout. El timeout. Esto a vosotros nos os pasa. Porque en cada consulta SQL que lanzáis a una base de datos, en cualquier query que lanzáis a una base de datos, utilizando el lenguaje de consultas que sea, siempre marcáis el timeout esperado. Claro, ¿no? Esto, esto Porque si alguien consigue manipularte esa consulta de alguna manera, puede jugar con un side channel que es el tiempo, para conseguir sacar información. Y aquí, fijaos qué tonto, ¿eh? Servidor, vamos a mandarlo a 11pads por el puerto 80, ¿vale? Base de datos, master, usuario, chema, password, chema, y ya está, no damos nada, connect. Vamos allá, a ver si funciona. Vamos, tío, a ver si funciona, no me dejan mal. A buscar otro DBX por si acaso este me fallara, y miramos otro. Este de aquí. Este de aquí. Esta que está aquí, a ver. Mira, este tiene el usuario de la contraseña, que majo, ¿no? Bueno, vamos a poner este, vamos a conectarnos. ¿Vale? Veis que da un error porque ha fallado la conexión. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a poner localhost por el puerto 80 a ver si tiene servidor web falla, ¿no? no me, no me ha, ha tardado poco vamos a ponerle por el puerto 8888 y le da a conectar falla, ¿no? a ver si funciona ¿eh? vale bien, el anterior, el delay path veis que ha dicho que no hay un MySQL pero veis que lo que nos está diciendo es que sí que ha habido conexión al puerto ¿vale? esto quiere decir el puerto está abierto pero no hay base de datos ¿me entendéis? Sí, vale. Y ahora llegamos y ponemos un puerto que no exista. El 777. Y le damos a conectar y a ver qué pasa. ¿vale? Lo que vamos a encontrarnos es que nos da un mensaje de error distinto o un cambio de tiempo, un cálculo de tiempo distinto. Esto lo que nos permite hacer de esta manera tan tonta son escaneos en la DMZ de una organización. Y saber la lista de servidores está abiertos, las direcciones IP, los puertos están abiertos, etc. Es un fallo muy conocido y que se produce simplemente por no gestionar bien los timeouts y los mensajes de error en las cadenas de conexión. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos da ahora. Cuando tarde. Porque si todo va bien, lo que debería darnos es un mensaje. En este caso, como el que veis aquí a la derecha. Que es un service unavailable. Directamente no ha sido capaz de establecer conexión con el puerto. Y te canta. Mientras que aquí te da un error de conexión. Aquí te da un error de timeout con la base de datos. Bueno, está todavía ahí con el timeout. Cuando acabe, con no bueno, sé. Vale, esto en las consultas SQL también sucede. Ver, hay un paper que escribió un MVP en el año 2007 que se llama Time-Based Blind SQL Injection Query, se llama Chimalonso, y, y lo que hablaba es de cómo utilizando una inyección en una consulta de SQL y generando una consulta extensiva en datos, si no tiene puesto el timeout en la consulta, puedes generar un retardo que puede calcularte cuando una consulta de SQL te da un yes o un no. ¿Vale? Simplemente porque el programador, aparte de que tenga un SQL Injection que es de libro, que no debería tenerlo, tiene no tiene puesto el, el timeout. Y esto, en motores de base de datos donde no había funciones de retardo de tiempo, como Postgres o como Access en aquel entonces, pues habría la posibilidad de explotar todas las aplicaciones web que hasta el momento no estaban. Así que el tiempo también es un leakage. Lo que hay que hacer es perfilar todas las consultas para decir cuál es el tiempo estimado entre el true y el false. Y, a partir de aquí ya está en un comportamiento anómalo y debería generarse una excepción que deberíamos controlar. ¿Vale? Y otro que me encanta, que es el último que voy a contar, es con el OAuth. ¿Cuántos usáis OAuth en vuestras aplicaciones? Bien, ¿no? OAuth es genial. OAuth es genial porque... Ah, ¿Cómo que hasta ahora? Ah, no. no, que OAuth es genial. No he dicho nada malo de OAuth. No he dicho nada malo de OAuth. <risa> bueno, out es genial Y tiene además la gracia de que Se supone que lo utilizamos para Autenticar eh, Para dar permisos, tokens per, con permisos A terceros, ¿no? Lo podemos utilizar Y es gracioso porque los IDPs Tú le, pones, le, le firmas Un token out, le das los permisos Y ese token ya le permite acceder Entonces hay una cosa que no engancha en todo eso Y es el segundo factor de autenticación Porque claro, tú le das el token Pero no le vas a dar tu segundo factor de autenticación ¿no? Imaginaos vuestra cuenta de, de Office o vuestra cuenta de Google o vuestra cuenta de cualquier plataforma donde tengáis un segundo factor de autenticación y deis OAuth. Cuando le dais unos permisos OAuth, en un token OAuth, no le puedes dar sus, tu segundo factor de autenticación. ¿Lo entendéis? No? Entonces, ¿qué pasa con los tokens OAuth? Que se pasan por el forro los segundos factores de autenticación. ¿no? Porque la alternativa es OAuth no necesita segundo factor de autenticación. Esto lo tenéis claro, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Bueno, nosotros hicimos un juguetito Un juguetito jugando con IDPs de, de Gmail y de Office y creamos una cosa que le llamamos SAPO, que ahí tenéis, que es Speed Apps to Steal OAuth tokens, ¿eh? attacks description Y lo que hacemos básicamente es un phishing pero en vez de robarte una un usuario y una contraseña te robamos el. te pedimos la aprobación para es una app maliciosa que te roba un token all, una chorrada ¿Lo entendéis que es una chorrada? ¿Sí? Vale. Bueno, pues a ver si funciona bien la demo. Ya lo veis, este es el. Ahí, espérate. Quito el otro. Este es el DBX, ¿lo veis? Fijaos, el dos mensajes. Uno el time... ha saltado el timeout y no ha saltado el mensaje. ¿Vale? En uno es uno controlado por el programador, porque el programador sí que tenía gestionado ese error, pero en el otro no. El timeout se lo ha escapado de las manos. ¿Vale? Y se ha convertido en un Likis, que lo puede utilizar ahora. Nosotros lo utilizamos para hacer escaneos en DMZ, para saber dónde están las, eh, los puertos, los servicios que están abiertos en los servidores, etc. Y si utiliza un tercero. Y el último, vamos a ver, esto tengo aquí una cuenta de Gmail, a ver, de, de Office, ¿lo veis aquí? Una cuenta de Office, de Office 365. Tiene segundo factor de autenticación, me habéis visto antes que he hecho una llamada, era porque he puesto el sistema de que me autentique con una llamada. Lo, lo conocéis, ¿no? De bueno, como tengo la sesión abierta, no voy a darle mucho más tiempo, y lo que voy a hacer es... Eh, me voy a mi herramienta que lo tengo que tener por aquí, que es... esta no... esta tampoco... esta tampoco... esta tampoco... que está aquí, que es el sapo... a ver si no se me ha caducado la sesión... vale, esta es esta es mi herramienta esta es mi herramienta y lo que hacemos desde aquí es simplemente es simplemente un correo de phishing, ¿vale? Es una herramienta que me permite hacer un correo de phishing. Pero ese correo de phishing lo que lleva es que automáticamente genera una app en Office, la genera automáticamente, Office no tiene ningún control y verificación de apps. En Gmail, en Google sí lo han puesto ahora, han puesto en Google un control de verificación de apps y en Facebook también, si tú, o en Instagram. Si tú intentas generar una app en Facebook que pida el token para publicar en Facebook, Tienes que pasar las puertas de los siete infiernos, tienes que hablar con 38 personas, tienes que mandar 14 abogados y aún así, mmm, ya veremos. ¿Vale? En el caso de Gmail, de para generar una aplicación en Google, eh, ellos tienen aplicaciones que verifican y te dan una alerta. Esta aplicación está verificada, puedes confiar en ella. Y otras en las que no, que te sale una alerta roja que te dice ¡Ay, esta aplicación no la hemos verificado! ¡Tú mismo! ¿Vale? Si fías en esto. En el caso de Office todavía no es así de de Microsoft y la, no hay verificación de apps, entonces te creas una app, te vas, registras una app automáticamente, como lo hacemos nosotros, te genera una idea de app, generas un email de phishing, ese email de phishing lo envías para solicitar el token out, y luego, si el usuario te da el token out, tan ricamente, pues puedes hacer todo lo que quieras. Así que vamos a ver algunos ejemplos para que veáis cómo funciona esto. vamos chiquitín. Vale, pues vamos a crearnos, aquí vamos a pedir un token, entonces se lo vamos a crear este correo, este es el que lo va a enviar, vamos a coger este correo, microsoft.micro.com, a ver si cuela, por ejemplo. Eh, vamos a poner el sender del Microsoft Security Team, la víctima vamos a poner esta, que es epads.com, que es el correo de ahí, el nombre le vamos a llamar demo, demo se llama... Y aquí el, la plantilla de Free. La aplicación que vamos a crear, que es un anti-spam. Y no voy a ponerle uno, voy a tirarle de por defecto. Y le damos a crear. Bueno, si esto va bien, el email se ha enviado. ya lo que sucederá es que aquí... Me ha va a un correo, habéis visto. Y ya funciona el audio. ¿no? <risa> Bueno, bonita pantalla y aquí lo hemos hecho con un anti-spam, ¿no? Que es guay, ¿no? Si tú quieres una aplicación para el correo, pues un anti-spam, ¿no? Que es de madre. Como veis, entra ahí bien y tal. Y dice, si quieres instalarte la aplicación, en el follow link Y esto es lo más gracioso. ¿Vale? Aquí me pide que... ¿Con quién? ¿Con la cuenta que tengo? ¿Vale? Y ya está. Bueno. ...todo lo que hemos hecho durante años... ...las personas que nos dedicamos a seguridad informática... ...ha sido decirle... ...para evitar un ataque de phishing... ...fíjate que haya un candadito... ...¿vale? ¿lo veis el candado? Fíjate que vaya por HTTPS... ...¿veis el HTTPS? Fíjate que el dominio sea el del sitio original... Sí, ...no pongan nunca tu usuario y tu contraseña... ...no vamos a poner nunca ningún usuario y contraseña... ...alguien ve algo raro... ...aquí para todas las enseñanzas que le hemos dado a la gente durante muchos años hemos enseñado a la gente que para evitar el phishing ya, bueno, pero esto lo he hecho yo aquí para esto sí, claro, la, y la has mirado tú ahí en detalle ¿no? ahí es este, del Microsoft no, que hay un espacio, ¿no? es eso bueno ¿te, puedes, te puedo enseñar cosas de Windows que no hemos hecho nosotros ¿vale? pero durante años hemos educado a la gente para que haga clic en este correo. Les hemos educado para que haga clic en este correo. Bueno, pues nada, lo que hará la gente es clic en este correo, ¿vale? Ya está, no ha salido nada rojo, me lleva a la web de Outlook y tal, bueno, me lleva mi correo, no pasa nada, todo perfecto, ¿vale? Lo que ha sucedido por detrás es que en nuestra. Esta nos aparece un token, lo veis ahí, el tercero, este que pone valid. ¿no? Tenemos un token y es guay, porque ya podemos gestionar, este es el token que tenemos, y ya podemos gestionar el correo de esta persona completamente. Vale, vamos a ver cómo lo hacía, a ver, Victim. Este de aquí. A ver cómo le. Espérate. Para verlo. Le damos a este... Aquí está, ¿vale? ¿Qué es lo que lo hemos hecho? Nosotros lo hemos programado con todo... Lógicamente le hemos, perdido, le hemos pedido en el OAuth todo. Ya que te da clic, que te lo dé para todo. No, no vamos a volverlo más tarde para otra cosa, ¿no? Entonces, le hemos puesto para ver sus contactos... ¿Vale? Aquí tenemos a Braulio. Para ver los correos electrónicos. Podemos ver todos los correos electrónicos que va... Que va recibiendo... Podemos eh, podemos enviar correo en su nombre, ¿vale? Esto de enviar correo en su nombre, mola que sí. Bueno, pues esto lo que hacen los cibercriminales ahora es te roban un token o y te monitorizan el correo durante meses a, las, a los administrativos de las empresas y cuando hay que cobrar o pagar una factura en ese momento se copian un correo, copian tu lenguaje... Y le mandan al cliente, oye, que al final el dinero ingresa no lo en esta otra cuenta, que está en Singapur eh, o en un banco chino. Sí, os reís, ¿no? Pues si supierais la de cientos de miles que le han robado a un mogollón de empresas haciendo esto, de 20.000 euros aquí, 10.000, 15.000, 3.000, simplemente haciendo esto, monitorizando el correo. Y luego le hemos hecho una cosa muy chula que es, hemos, ¿Hemos hecho, hecho el Ransom cloud nosotros. ¿no? Si tú haces clic en el link que no debes, en tu cuenta de Office... Te puede pasar esto, ¿no? Hacemos un ransom cloud y tu correo desaparece. ¡No! ¡No! Y todo tu correo queda tan bonito, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¡A qué mola! Te lo quitamos, te lo ciframos con una clave y te lo devolvemos cifrado con un draft. Lo que es un ransomware, pero en tu correo de Office, directamente. ¿Vale? Simplemente por un clic en el, en el sitio de run, ¿No? Y además tiene segundo factor de autenticación, pero da igual. Porque los tokens o so out se los pasan, se los saltan. ¿Vale? Bueno, vamos a ser buenos. Podemos, tenemos la clave. Y si paga, le podemos deshabilitar eso, el ransom. Claro. Vamos a deshabilitárselo al pobre. Vamos a quitarle. A ver si funciona. Devuélveselo, por favor. Sea buen chico. Si <risa> vuelve, vuelve, no te vayas Bueno pues lo hará luego, espero que lo suerte Pero no te viéramos ningún correo ahí Bueno Bueno Al final lo único que, que quiero que os llevéis de esta charla es que penséis en los detallitos Que esto no va solo de cross site scripting No va solo de SQL injection No va solo de, de poner una contraseña compleja No va de, de cosas que son muy típicas, tenéis que conocer vuestra app al dedillo, tenéis que saber qué es lo que estáis haciendo tenéis que tener mucho cuidado con estos side channels que van apareciendo en sitios donde menos te lo esperas en el crear una cuenta, en recuperar una cuenta en, en cómo gestionar los permisos en cómo gestionar las consultas hacia adentro, estoy seguro que si cogéis vuestras apps internas, en, miráis en los formularios tendrán cientos de leaks de tiempo, donde alguien malicioso podrá ser capaz de manipular para sacar información, y pensad que los malos las están utilizando todas. No nos están dejando ninguna. Cuando veíamos lo de Cambridge Analytica, hablaba de cuatro o cinco mil puntos de datos distintos de cada perfil. Fijaos el número de sitios donde están cogiendo información, ¿no? Yo escribía una, un, un cuento de los que publico en mi blog que hablaba uno de arqueología del siglo XXI, ¿no? Y decía que en el futuro lo que va a pasar es que la gente se va a dedicar a ver nuestros datitos y a jugar con ellos y a pasárselo bien para entender por qué nos fuimos a la mierda, ¿no? Y lo descubrirán, ¿no? Y, porque todos esos datos estarán, estarán disponibles. Cuando hagáis una, una aplicación web, cuando estéis creando algo, yo os pediría que hagáis varias cosas. La primera de ellas es que le hagáis, le hagáis dueño al, al, al usuario de todos sus datos. Toda la información que el usuario esté entregando a vuestro sistema que sea fácil de acceder. ¿no? Hablamos de los PIN, de los Personal Information Management System, además del el cumplimiento con con el GDPR para que entienda qué es lo que tenéis vosotros qué puede hacer con ello y lo más importante que tengáis en cuenta vosotros que sois los que tenéis que protegerla vuestra app tiene que proteger toda esa información yo siempre le decía a la gente cuando yo me dedicaba a vender proyectos de seguridad en mi empresa yo siempre le decía no te preocupes, si no quieres invertir en securizar tu plataforma, lo único que tienes que sentarte es a escribir una carta en la que pidas perdón cuando tus datos estén publicados en Internet. ¿no? De tus clientes, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque una vez que los datos de tus clientes están publicados en Internet, no hay vuelta atrás. Yo contaba la historia de cuando a PlayStation le hackearon todo. Que ponía, cambia tu usuario, cambia tu contraseña, rompe tu tarjeta de crédito, pero todo lo demás... Tú no puedes cambiarte el nombre, ni dónde vives, ni lo que has hecho con ese servicio. ¿no? Para el resto, ponía una frase que me encantaba, que decía, "Remain vigilant. ¿no? Permanece atento, a ver si te pasa algo en tu vida. Bueno, pues eso. Y que luego, que tengáis cuidado de absolutamente todo. ¿no? De cosas que son muy típicas, de los apis que generáis, de que la información que ponéis pública, que pueden estar los web scrapings que te lo pueden hacer, de los tokens out, de los leakages de absolutamente todos los detallitos pensad que va a haber alguien malo que va a revisar que va a buscar esos fallos y que si no habéis tenido cuidado con ellos pues los van a acabar encontrando <coughs> y nada más, con esto termino está pitando ya ahí porque se ha muerto así que nada más no sé si tengo tiempo para alguna pregunta o no pues nada, 8 minutos para preguntas <risa> ¿alguna pregunta o no? Gracias. <risa> ¿Preguntas? ¿No? ¿Os da vergüencita? Yo voy a salir de aquí zumbando. Que... Bueno, en, en el caso de los tokens SOABUS, en este caso, con el que estamos hablando de Microsoft, de Gmail, estamos hablando de los grandes IDPs, eh, es su movida, ¿no? Es su problema. Ellos tienen que decidir cuál es la política de seguridad que tienen, que tienen implementada. Bajo mi punto de vista, y esto es algo que he compartido con, con la gente de Microsoft, eh, yo creo que deberían hacer algo, ¿no? A lo mejor no el punto de Facebook. A Facebook le atacaron muchísimo con los tokens maliciosos y se ha puesto en un extremo brutal. Pero a lo mejor un punto intermedio, lo que ha hecho Google a mí me parece bien, ¿no? O sea, si está verificado, te lo pongo, lo hemos verificado y si no te sale una alerta de seguridad. Pero creo que no hacer nada, como en el caso de, de Office 365, o sea, es un es un poco delicado. Es verdad, es verdad que existe una opción en los tenants de Office y 365 a nivel empresarial donde tú puedes decir que no se instalen apps, que no se hayan verificadas por, por el administrador, pero no es la opción por defecto. ¿Vale? Que by default, debería ser no apps instaladas. Eso primero. Y luego, cuando estamos hablando de, de, ya de, de live, porque esto también funciona en live, en Outlook.com, etc., pues deberíamos eh, ver eso. Opinión personal. ¿Dónde está el riesgo? Si tú haces algo parecido en tu aplicación, que tengas en cuenta esto. Si tú utilizas un sistema en tu aplicación, estás creando un servicio de internet que utilizas una tecnología similar a esta, que lo tengas presente. Que el segundo factor de autenticación se lo saltan, que a la gente la hemos entrenado para que haga clic en esos links y que para los atacantes no es algo nuevo. O sea, lo tienen muy conocido y lo utilizan muchísimo. Más preguntas. <risa> <No sé. risa> para seguridad, no sé. No, no sé. Nosotros tenemos unos libros guay en 0 eh, y no sé. O sea, el tema del desarrollo de aplicaciones yo creo que es una, una profesión de una vida. ¿no? Y que para ser un buen arquitecto de software, eh, la formación debe ser parte diaria de, de tu vida. No solo, la, no solo que sea muy bueno, estudio y ya me he aprendido y que pongo a trabajar. no Sino que tienes que hacer ese esfuerzo por, por mantenerlo. ¿no? El, los arquitectos de software, pero yo creo que en cualquier disciplina técnica ¿no? debemos dedicarle mucho atención a la formación continua, y para empezar hay 100.000, o sea, lo difícil no es empezar, hay muchísima información para empezar, lo difícil ya son los puntos finales, no la parte más más sutil, más de detallitos que a esos hay que ver las conferencias como estas, de donde pues, la gente que viene a ponerte cuenta cosas muy, muy específicas Más preguntas ¿No? ¿Última pregunta? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Una? ¿Una? Pues hasta otro año.